Aquí en el parque Colseguros podemos ver que están trayendo los heridos de la manifestación de, de allí de la luna, del sector de la luna. ¿no? Aquí hay un grupo de personas que están atendiendo a los jóvenes que han sido de alguna manera alcanzados por, por las pipas de gas pimienta o, o por maltratos de la policía. Es un poco apocalíptico, aterrador, pero, pero necesario, necesario, lastimosamente, porque ya no se puede seguir más así, necesario que hayan cambios.